Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal. El fin de semana que viene tengo el Master, así que probablemente el siguiente video que vean sea de yo allá en Busan en el Master de BTS en el Family King. En el video de hoy les voy a mostrar brevemente lo que fue mi último día en Los Ángeles. Y también les voy a mostrar eh, brevemente cómo es uno de los lugares que los coreanos consideran como uno de los más peligrosos de Seúl Uno de los menos frecuentes como para ir, pero que ya van a ver por qué a mí me gusta tanto ir a ese lugar Les recuerdo que acá abajo, en el botón no sé dónde, le pongan suscribir y activen la campanita para que lo avise cuando yo suba video Y de verdad espero le guste mucho este video vemos hola, bueno, este viaje no es solamente concierto de BTS sino que también obviamente es conocer lugares y vine a un lugar que cuando lo vi dije bueno, tengo que ir se llama el Art District de acá del Downtown de LA que es un lugar donde hay como mucho grafitis mucho arte callejero que es el tipo de arte que más me gusta ustedes saben que ya les he en otro video el tipo de arte como más contemporáneo es mi favorito por ende les quiero mostrar como algunas de las obras más importantes que hay en este lugar y acompáñenme a ver todas estas cosas del flow que vamos a ver que por supuesto les van a costar mucho Eh, bueno, ya me queda mi último día Y hemos llegado a un mall que se llama The Grove Compré Starbucks, como ustedes saben eh, Cinnamon Dolce Latte, que me gusta mucho Que lo venden solamente en este lado del mundo Porque en Corea no lo venden, entonces cuando vengo para acá O sea, cuando vengo a este lado del mundo, como que compro mucho esto Como verán, tengo resfriado Post-BTS, post-gritar, post-todo Pero bueno, de a poco vamos superando. Acompáñenme a ver este mall Y eh, a gastarme eh, eh, los 5$ Que me quedan, porque no me queda más dinero Porque soy pobre gracias a BTS, muchas gracias So I want to let you guys know that you were riding on a custom built charlie that was designed by one of Walt Disney's original Adios Shinita The inspiration of the designers of the red line cars of Los Angeles of the late 1920. Y us hablando de los coreanos We have our spirit of Los Angeles statue <fartic calling> ¿Qué estaba haciendo acá Nata? Me voy a explicar En que momento nos subimos a esta wea <laughs> Quería sacar un carajito, pero no. Muy gordo para eso. Vamos a echar estas cositas acá. Cosas que solo pasan en Estados Unidos Vas por el supermercado y aparecen los discos de BTS El lugar elegido para comer Es este restaurante que está acá Que está a la orilla de la bahía Tiene como especialidad de mariscos y fish and chips Que he querido comer durante todos estos días Bueno, este es Forest Camp O Boco El restaurante de la película de Forest Camp Cuando estás con la mesa lista Pones el estrero, O sea, ya pediste Cuando todavía no has pedido Pones así para que venga el camarero si viste la película, vas a ver por qué se llama Roper Campbell. Sí, sí. Esto es macaron cheese Que son macarrones con queso Pedimos este mix de fish and chips Y bueno, está demasiado rico De verdad que sí, o sea Bueno, acá pueden ver Obviamente la fuente de inspiración de este restaurante La gran película Forrest Gump Y ahora nos vamos a ir Dejando atrás este gran restaurante Donde estuvo todo muy rico ¡Sarange! la mascarilla no me sirvió de nada porque me terminé resfriando igual quiero agradecer a todos ustedes por haberme seguido en esta aventura por haberme dado mucho apoyo en las redes sociales eh, vivimos esto juntos todo lo que hice también en parte eh, lo hice por mí obviamente porque amo a este grupo pero también es porque quiero mostrarles también que es posible estoy tratando de disfrutar todo lo que puedo ahora Tratando de vivir cada momento de la vida y también decirle a ustedes que ustedes también pueden hacerlo y nada es imposible. Muchas gracias. Quiero volver. No sé si es un concierto, pero quiero volver sí o sí. Recuerde suscribirse por acá abajo, denle un like y comente acá abajo cuál es su parte favorita. Good morning, Welcome back to Seoul Y ya estamos acá nuevamente. Bueno, ya les había grabado un poco de que ya había llegado acá a Corea y el día de hoy llegué hasta Noryangjin, que es un lugar muy alejado. No, en realidad no está alejado. Es un lugar que es como muy poco común venir en Corea porque como que el común de los coreanos dice que es como peligroso venir para acá, dicen que como que no es un lugar muy bonito, pero a mí honestamente me encanta venir para acá porque está el mercado más grande de pescados de acá de Seúl, como ando muy antojado, yo soy gordo así pero bien de alma eh, ando con muchas ganas de comer sashimi así que me voy a juntar con una amiga y vamos a venir a comer sashimi aquí a Norianjin también les recomiendo mucho venir cuando vengan a Corea porque es un lugar como un poco común, no es nada parecido a Gangnam, no es nada parecido a Hongdae no es nada parecido a Myeongdong, pero sigue siendo un lugar al que tienen que venir porque mucha de la cultura popular coreana y sobre todo desde de, eh, Seúl se basa aquí. En este barrio van a encontrar como la gente más normal, típica. El coreano promedio, eh, así como tú, como yo, como muy normal. Generalmente tampoco se ven mucho los dramas, pero esto es lo más común. Tú vas a encontrar en cualquier ciudad en Corea Así que eso. Yo sé que muchos se van a quedar con la pregunta De por qué dicen que este lugar es peligroso Y les voy a contar Muchos de los barrios rojos Entre comillas Que hay en Seúl Están acá en Oriangin eh, Acá también se ve mucha más pobreza eh, De la que es normal ver en Seúl Entonces me encanta venir para acá Me encanta este lugar Me encanta la gente que vive en este lugar Me encanta escuchar a la, a la señora gritando Me encanta ver a los caballeros así Siendo como la eh, Como que bueno Realmente son cosas como que hay veces que uno agradece ver porque te sientes como más en casa como más en allá, o sea, si sí, todo el mundo hace lo mismo en todas partes del mundo, así que realmente eso me gusta mucho. de elegir la pieza de salmón que vamos a comer y aquí mismo te hacen el servicio de cortártelo como sashimi, y ahí la señora como se puede ver, está cortándolo Acabamos de comprar y ahora vamos a ir al segundo piso, una vez que tú compras tu producto, vas al segundo piso y vas a un restaurante para que te lo prepare Pero como este caso es a sashimi, eh, no hay mucho que hacer en realidad, pero eh, nos vamos a sentar en una mesa y para como sentarse en la mesa y tener como los servicios, tener acompañamiento, bebida, etcétera, te cobran como 4.000 won, que son como 4 dólares, como unos 2.500 pesos chilenos Y esto nos costó, cada uno pagamos 10 dólares o sea, mil pesos chilenos más o menos que tampoco es Caro, fíjate, porque como que en Chile comer sashimi es súper caro en realidad, entonces como que no lo encuentro un mal precio en verdad. estamos comiendo así como normalmente dijimos, oh, qué bonito, tenemos como vista al río Han, etcétera, Y de repente miren quién apareció allá. Pero te juro que no lo buscamos, fue como por qué aparecen en todas partes, o sea, eh, los voy a demandar. Te vamos haciendo como una reflexión que realmente tiene mucho lugar, porque el salmón acá en Corea nos resultó más barato que comerlo en Chile. Y la pregunta es, ¿Por qué sale el salmón más barato comerlo en Corea si el salmón que estamos comiendo acá es chileno? Entonces como verga, o sea, se traen el salmón de Chile a Corea y aquí lo venden más barato que lo que vale el mismo salmón en Chile ¿Me puto explicas? ¿Cómo que no, no sé? Yo sí, ni siquiera grabé, pero bueno, aquí es lo que queda de salmón y la Domi está ahí eh, Oh, Dios mío, comimos mucho Esto estaba lleno Siempre dicen que hablo muy rápido, entonces ahora hablaré lento. Soy tan buen youtuber que se me olvidó despedir el video. Lo siento mucho. Recuerden suscribirse en el botón rojo de abajo. Darle un me gusta y ponga en los comentarios lo que quiera. Muchas gracias por haber visto este video, nos vemos próximamente. Adiós.